Primero, buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes a, la, a nuestra provincia. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, me han dicho buenas tardes. A ustedes? Buenas, buenas, tarde. Tarde. buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Un poquito más, señor. Mira, en esta repartición de la villa deportiva, ustedes han podido ver. Presten atención para que. Como ustedes todos han podido ver, aquí llegó un listado, vino una comisión del indi ayer, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde con un listado de personas favorecidas. En cuanto a mi respeto, que es la pregunta inicial que me yo en esa repartición como gobernador no he tenido ningún tipo de participación ni tampoco el partido Pero le dieron gobernador a ¿no? este apartamento. ¿Por no ¿Tiene la para estar aquí entonces? No, uno, uno, uno, uno. ¿Le dieron gobernador? Y... No, no, no, yo no he tenido participación Mijo, ni... Hay tres empleados míos y, y mira uno ahí. Que tuvo un apartamento porque Jaime, eh, hasta donde yo se me ha dicho que le, le recogió la cédula Y Alexander, el ingeniero que encabeza la comisión de obras públicas aquí. No sé sea, si ustedes lo conocen. Sí, lo lo sí. hijo, hijo de Fran el que murió. Sí. Tres. Entonces, yo no voy a decir que nadie los repartió porque yo no sé quién hizo esa lista. ¿Cómo esa a... lista, esa lista, déjame hablar, eh, eh, eh, Chamaquito Amasa, Elías o como sea, déjame hablar. Pero sí. sí. Pero, pero vamos. Bajo... Lo que, yo, lo que yo le sugiero es que hablemos de esto, de un marco de respeto y de entendimiento y de no interrupción para que podamos dar. Tranquilo. Tranquilo. Esa es la realidad. Entonces, este, le decía, esa distribución viene desde el INVI, hecha y la trae esa comisión. Ah, seguro bueno, sacar esa cédula de la Junta Central? Bueno, mi hijo, yo tengo que decir aquí, porque yo te voy a decir algo, yo tengo que decir las cosas aquí como son, o no fue para eso que ustedes me invitaron. Señor Gobernador, ah, tenemos entendido que la uno, lista ¿cómo? la hacen ustedes y la mandan allá. Si la lista no pasa por manos de ustedes los poderosos, a, a, a, a Pedrito no le dan. Usted no tiene una prueba de eso, de, de que hicimos están estamos preguntando, aquí. pues, Gobernador, no, esa lista pero, no llega por el aire, como pero, dice el compañero no, no, no, no, no, no, que está allá atrás. Pero, pero espérese, señor Chamaquito, señor Chamaquito, espérese. Sí. Yo le estoy diciendo las cosas con nosotros. Porque creen. como autoridad, como persona, yo me respeto. Esa lista vino de Santo Domingo con esa comisión. Una pregunta. Si y, le decí, y le voy a decir, pero déjenme decirle, y déjenme decirle que al gobernador de manera oficial no le ha llegado ninguna lista. Esa lista yo la tengo por la encargada de la oficina de la víctima, Lina B. González, que me la envía. Y así yo la conozco. Y a ella le dieron uno. Debe terminar, chamaquito. Si no responde usted, no... Sí, debe, debe, No responde usted, usted y queremos no queremos saber. Entonces, yo quiero ante no, todos no, ustedes, yo quiero ante todos ustedes, ante todo ustedes que, que tengan claro eso. Aquí, si se hizo la lista aquí, yo no participé en ella. Si se hizo aquí. Si la hicieron allá, tampoco, allá, allá cuando digo allá a la capital, tampoco yo, yo participé en la construcción de esa lista. Por eso yo no he repartido a Patrón. Gobernador. El primero en historia. El, no, no. El primero en historia. Sí, o sí. Sea, no, no. Ahora sí. Si, ahora, si tú tienes una prueba de lo contrario, entonces yo te invito a que la hagas. Gobernador. Porque lo mío es con claridad. Allá. Yo estoy ante ustedes y ustedes me merecen respeto. Y le estoy diciendo las cosas como son. Si tú tienes. Otra versión, o tú puedes probar lo contrario de lo que estoy diciendo. Tú estás en todo tu derecho y yo te autorizo a hacerlo. Sorprendido estamos con estas declaraciones que usted está dando. Porque entonces usted está acusando a Jaime David. No, no, yo no me Porque he mencionado. Usted dice hombre, no. que Jaime David, entonces me sorprendo que no, una no, persona no, cercana a usted no, no. le toque un apartamento no, no, y todos no, los jovencitos yo que no han sido... Yo no he que... ¿Y él no sabe de la lista? que Yo él? no sé quiénes se reunieron y se sentaron y hicieron la lista. Yo no sé. Lo estoy diciendo con claridad. Pero, no, gobernador, gobernador o sea, pregunta, pregunta, pregunta, ¿no? vuelvo y le pregunto a usted. Se estamos hilando de nosotros. Sorprendidos estamos nosotros que, nos que nos una persona nos cercana nos a usted le nos corresponde nos un, un apartamento y a esos jovencitos que fueron la representación de este pueblo no le tocó ninguno. Entonces, ¿quiénes, ¿quiénes son los encargados de fabricar esta lista y usted como representante del Poder encargados yo le voy a hacer una sugerencia. Dejen que el gobernador? Por favor. Ahí, yo le voy a hacer una sugerencia. Mañana tengo entendido que viene la misma comisión otra vez. Uh. Hasta las 3 de la tarde. Yo entiendo que lo que se debe hacer es, porque por lo que yo vi en el listado ahí, hay distribuido 224 apartamentos. ¿Cuántos son? ¿Cuándo son? Y son 285. 285 son. terminado. Hagamos la subvención ¿Están quedando cuántos? 20, eh, 50. 61. 61. Entonces, yo les sugiero, eso, si ustedes lo aceptan, como esa comisión viene mañana, que ustedes tengan a mano un documento elaborado para que esa comisión